Hola mi gente, sean bienvenidos a TICS de anatomía y neuroanatomía, el Dr. se con ustedes. En esta ocasión te traigo un videíto que quiero compartir con todos ustedes, ya que mis estudiantes de este video me han pedido de que comparte el video con todos ustedes para que se puedan divertir y sea de agrado para muchos. Este video se trata de una recopilación de preguntas que ellos me hicieron hacerles para repasar previo a un examen que tenía de los huesos del cráneo. Estas son preguntas específicas que se realiza principalmente por un docente de la área de anatomía a estudiantes de medicina. Son preguntas básicas que todo estudiante de medicina tiene que manejar. Por ejemplo, ¿qué pasa por el agujero oval? Preguntas como esa son las que se hacen acá en este pequeño video que quiero que disfruten todos ustedes y déjenme sus comentarios qué le parece este tipo de video? así que ya saben disfruten de este contenido no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones compartir nuestros videos con sus colegas compañeros y amigos y seguirnos a través de las redes sociales anatomotix en instagram tix de anatomía de anatomía en facebook así que ya saben dejen sus comentarios y sigamos hacia adelante anatomía anatomía. La respuesta suya grave. ¿Qué pasa por el agujero redondo? Pasa el nervio mandibular. Eso es mentira. Doctor, ¿qué pasa por el agujero redondo? Espera, no lo diga. ¿Por cuál redondo? ¿Por cuál redondo? ¿Mayor? El redondo. Doctor, el agujero redondo el único que usted conoce. ¿Qué pasa por ahí? Pero respuesta su a las ¿No? media, ¿No? media. se ¿No? quemó ¿No? se ¿No? no? que, quemó, ¿No? no. tranquilo no, doctora que dígame no. dígame el nervio, el nervio no. macilar, sí. ya el nervio no, macilar, no, ya no, no, no, no. hay uno que le dice. Pasamos ahora para el otro grupo. Tu me dicho, yo no lo disparaba. Doctora, dígame entonces, por la aficionaria vital superior, mencioname tres pares craneales que pasan por ahí. ¿Por qué? ¡Yo! ¡Ajá! yo lo digo yo lo digo. Eh... El... Lo paredes craneales. Yo me lo digo, espérate. Tienes que decírmelo, diga. El... El... El... El... Tres. Nombre, doctora. Nombre, no número. Me que me estoy pensando? con esa cámara Pero eso no es nada, eso no va para ningún lado. Eso lo vamos a poner al final para que vean que sí, lo no. que... Dígame, doctora. El 3, el, el... es el... ¿Qué me porque uh se -huh. El locomotor, El Ajá. El el, uh -huh. el... el... El Ajá. Uh -huh. Y el... Chancharan, le falta uno. El, el cuarto, que es el tope Excelente. Entonces, pasamos aquí adelante. Doctora, dígame usted por el agujero bar, ¿qué pasa? Por el agujero bar, pasa? El nervio mandibular. Ajá. Y a ver. Un solo nervio. Sí. Con uno está bien. ¿Cuál es la otra estructura? Dígame otra estructura que no outro... sea nervio. El nervio, man... nervio mencionó mandibular y e qué otra estructura, doctora. Arteria, menija, accesoria. La menija, accesoria. ¿Y ustedes mimita? por el agujero espinoso qué pasa el nervio pedroso mayor la arteria meninge accesoria el... como la meninge accesoria no, no, no, por el espinoso la alteria, meningia, soria, no, no. el ramo meningio de quién de quién, ¿De quién? Meninia. El, Meninia de el ramo meningio del de nervio mandibular Ay, todo... y la arteria y la arteria mandibular meningia media entonces doctor, usted que está dibujando su plexo ahí, dígame, el agujero rasgado posterior, las estructuras que pasan por ahí, ¿cuáles son? El agujero rasgado posterior, por ahí pasan cuatro estructuras que usted puede mencionar, tres pares craneales y un elemento hermoso. No. El... Allá, Newton, dígame ah, no, cuáles son las estructuras que pasan por el agujero rasgado posterior. El Hay un agujero rasgado posterior allá en los bliches, doctora. Dígame Sí. <tose> Está respondiendo aquí atrás. Si ustedes no lo ven ahí, te lo vamos a dar más adelante. Ajá, el ¿sí? vago. Sí. Ajá. ¿Yugular qué? No, no hay yugular inferior. ¿Qué más? Y Y. Y ya esos son los que me saludan. Esos son los que se sabe. Usted, otra ayúdale con el que falta. ¿Usted fue que habló de esos elementos? ¿Sí? Bueno, yo creo que por ahí ¿tú ¿Qué otra estructura? es un nervio que le pasa? El glosofaringio. Doctora, dígame usted entonces. ¿Por qué agujero usted quiere? ¿Qué agujero usted quiere? Menciona un agujero ahí. que usted más sepa? mencionarlo? Ninguno. Pues entonces usted me va a decir. De los huesos del cráneo, donde se encuentra la apófisis estiloides? ¿En qué hueso del cráneo se encuentra la apófisis estiloides? Estiloides. Solamente decir en qué hueso. <risa> Diez minutos más tarde. ¿Dónde? ¿En él? No, hospital. no. Usted doctora, dígame. Dígame, doctora. ¿A qué hueso pertenece la estiloide? ¡Responda! Al temporal, 10 minutos después lo dijo, bien. Doctora, la silla turca, doctora, ¿a ¿qué hueso pertenece? Al esfenoide, Al y qué se aloja ahí? La, la glándula hipófisis. Excelente, este grupito está bien. Dígame, doctora, usted. Pás, sí. ah, doctora, dígame la primera vértebra, ¿cómo se llama? Oh. ¿La primera? Atlas. ¿La primera? ¿Sí? ¿El atlas. El atlas. Segunda y sí sí sí está bien ya. tranquila. Pero esa no era la pregunta que iba para ella. La pregunta suya de doctora la siguiente. ¿Cuáles son las fosas que se encuentran a nivel del occipital? Ajá. Las fosas que están ahí en la cara interna del occipital. Okay. Ah, pero en qué fosa ya... Dos horas más tarde. El hielo se quita. Posterior. Ah, sí, fosas creen en posterior. Oh, wow. Sí, las fosa que están ahí, la fosa craneal posterior. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Sí, la fosa craneal. Ah, no sé. Diga, doctora. Cerebelosa y cerebral, ya, esa es la respuesta. Son cuatro fosas, dos cerebelosas y dos cerebrales. En el hospital. Bien, entonces vamos ahora.